Bienvenido a Guide de Seattle Dun Bradstreet, la guía en línea y libre de acceso para negocios más completa y avanzada en América Latina. Entra a www.donsguide.com, elige un idioma y el país donde te gustaría encontrar una oportunidad Business to Business. En el buscador escribe el tipo de negocio de tu interés, que puede ser la industria, actividad o incluso giro empresarial, o el nombre de una empresa, o puede ser solo parte del nombre. Si quieres, puedes buscar también específicamente por ciudad, estado o provincia de ese país. Crear una cuenta es muy fácil. Da clic en Iniciar sesión y después en Regístrese. Anota tus datos. Si te registras en Guide, podrás acompañar la evolución de tus propias empresas en el buscador, crear listas de empresas favoritas y también guardar los cupones ofrecidos por otras compañías. Y si quieres disfrutar de aún más ventajas en Donesguide, contrata un paquete de publicidad tu empresa puede aparecer en DonSkype con un perfil sofisticado, con fotos, textos, datos y diversos detalles que van a diferenciarla de la competencia. Conoce los detalles de los paquetes de publicidad Don's Guide, dándole clic en el menú principal ubicado en la esquina superior derecha. En el mismo menú podrás conocer más sobre Seattle Dun Bradstreet, los productos de inteligencia comercial que le ofrecemos a tu empresa y más información relevante. Participa en Don's más de 3 millones de oportunidades para encontrar la relación business to business que necesitas para dominar tu mercado.